Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de esos que os gustan tantos de cómo hacer cosillas en casa y bueno, pues esta vez os traigo un vídeo de cómo hacer un eh, limpiacristales ecológico eh, yo hay veces que los compro hechos y otras veces los hago yo la verdad es que sale bastante, bastante más económico hacerlos y bueno, sobre todo, pues eh, si tenéis niños o mascotas, pues oye, es una alternativa eh, a los que suelen vender en supermercados. Eh, los limpias grisales no suelen ser un producto muy, muy caro, pero cuando veáis cómo queda y por lo que sale, yo creo que merece la pena bastante hacerlo. Además, es que huele de maravilla porque ya veréis que le he hecho aceites esenciales. Bueno, pues ha sido mi recetilla, espero que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis al canal y sobre todo que, que no dejéis de ver otros vídeos que os enseño por aquí, que, que, que me dejéis comentarios, un besito muy gordo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!